Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Y no vea lo que queda, cantando todas las uvas, la azotea uva, tempranillo fino, me deja pasado, endulzado, comparto los rebajos, que te cuenta si te mando al carajo y pa' tu barrio? con poca inspiración, loco en el lugar, no por mucho veces vas a mejorar, procúrate un camino asfaltado, que el carril está reventado con baches camperos, madero, aquí seguimos con lo mismo, cambiando el destino, deseo corrompido, niños asesinos, sin dueño, buscando una motillo de diseño, sin Pan, pero tienen toda la PlayStation. Viene el sábado, que más da? Muchas personas sueñan con cambiar. Yo soy el x ya tiran despejado. A veces dudo, de me despertado. Hoy el cielo es gris y está nublado. Y no vea, loco no vea. Tirado con el sol en la azotea, vino borro lo que sea, como sea o sea de verde siempre que hay que huele fuerte y de noquea. Yeah Y no vea, loco no vea. Tirado con el sol en la azotea, vino o Sabe verde siempre creen que en que huele fuerte y te noquea, yeah hay Rapando el ground de la acera para los compadres No nos escucha ni cristo pero te partimos la madre Los bajos crujen cuando le canto a mis colegas Aunque ya se fueron muchos y le canto los reales A los que estuvieron ahí demostraron ser legales pa que los niñatos que intentaron joder mis planes No guardo rencor, por eso yo sigo en la calle, dando ruido sin esconderme de nadie de calidad para la peñita, parece Navidad cuando este trae la dinamita. Dirán qué calidad que trae Juan y su visita. Pa' esas ocasiones tenían plan en la mesita. Invitan a otros para ganarse una visita. Critican y hablan a la espalda como Mariquita. Necesitan odio para su vida, porque el odio trae el odio y eso los unifica. Y no vea, loco, no vea. Tirado con el sol chole, la azotea, vino, por lo que sea, como sea. sabe de verde siempre que en que huele fuerte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 Con que el sol helado te abrí, lo que sea Como sea, sea de verde siempre quien que huele fuerte y te noquea Yeah <tose> Y seguimos con lo mismo No nos Escuchan y grito no <tose> <tose> <Shani Kicho. tose> son, son, <toda> la Playstation <tose>